aquel clave mis ojos en verte a ti fue una oportunidad de acercarme y reír y no sé lo que me pasó a mí recordé esos momentos que tanto me hiciste sufrir mami, tú fuiste la que me diste y no dejaré que vuelva a pasar mami la que me diste Y no dejaré que vuelva a pasar Eres una chica mala Lo que me digas a mí me resbala Me quitaste todas las ganas Ahora eres tú la que quiere volver Y eso no es así muchacha Ahora tú el direct me mandas Me has clavado el hacha Y eso ya no se puede cambiar A mí tú fuiste la que me diste, y no dejaré que vuelva a pasar. A mí tú fuiste la que me diste, y no dejaré que vuelva a pasar. Me rompiste el corazón, me quitaste la ilusión, me jodiste en la vida, por eso escribo esta canción. Tú fuiste una herida que no se puede curar. Lo intentamos arreglar y no dejaré que vuelva a pasar. Que no, que no, que no. Ah, no quiero volver, no quiero mirarte a los ojos. No quiero acercarme a tus labios y no lo podré olvidar. Y no, lo podré olvidar. Ah, no quiero volver, no quiero mirarte a los ojos.